¿Qué ha habido raza? Bienvenidos a Revisiones al Vapor En esta ocasión veremos Psycoils por Tango Vapor Quiero agradecer especialmente a Julio César Martínez D'Aguio por hacernos el favor de enviarnos sus Coils para una revisión. Bueno, en este paquete son seis Coils diferentes, pero él nos mandó 12, que ahorita vamos a, a ver qué tal están. Son hechas en Uruapan, en Michoacán, y cada paquete viene con dos Coils y viene con algodón, que supongo que es algodón japonesa, como lo vi. Vienen en un paquete bastante profesional, sellado Que este obviamente ya está abierto Porque pues lo abrí Porque pues lo abrí es de fácil apertura Y en cada paquetito Viene Qué tipo de coil es Vienen las dos coils Y viene su algodón hay de todo tipo de coils, desde las más sencillas hasta las más complicadas, para todo tipo de gustos, todo tipo de equipos Y se me cayó <risa> Hay de todo tipo de coils, para todo tipo de gustos y para cualquier tipo de equipo En las especificaciones de su Facebook te indica la potencia recomendada, el equipo en el cual se puede usar eh, Viene calificado con estrellas, el sabor, vapor, golpe de garganta, así como la medida y los materiales en los que está hecho. Julio César utiliza principalmente Sandvik Cantal, eh, acero inoxidable 316 y Nicromo 80. La gran ventaja con Sci coils es que tú les puedes pedir cómo quieres que te hagan tus coils, con qué tipo de material o con qué tipo de tejido. Entonces, si te llama la atención este tipo de resistencias, contáctalos por su Facebook y aquí abajo voy a poner la liga. Vamos a pasar a verlas, pero antes quiero mencionar que me llevé una sorpresa muy grata en Paracho, Michoacán, al descubrir una línea de cervezas que se producen ahí mismo, que se llama Sirangua. Tienen diferentes estilos de cervezas, pero la que más me llamó la atención fue una que contiene nuriten, que es una planta que se da en paracho en las partes altas de la sierra. Tiene un sabor característico y se utiliza normalmente para hacer té Para mí esa fue la cerveza más interesante, puesto que sí tiene el sabor a nuriten. Y no creo que la puedas encontrar nada similar en, otro, en otra cervecería. Entonces aquí viene... No, espérame, ponle... Ay, eso se, se me fue la pichida No, espera, espérame, espérame, espérame. Y ahora sí, una cervecita. Esta cerveza es una American Stout producida en Zamora, Michoacán, y como podemos ver, no tiene etiqueta. Esos son puntos malos para la cervecería, puesto que, como te venden una cerveza en una expo sin etiqueta, pónganse buzos ahí porque no da buena imagen el no dar una etiqueta en tu, en tu botella. En la, en la corcholata, dice el tipo de cerveza que es, que es una Stout. Vamos a probarla. Sí me da unos tonos a café y a tostado. Es una cerveza sabrosa, pero pues es una más del montón. 6.7 grados de cosquilleo. Sí está pesadita. Pero pues sí, todas las cervezas oscuras son normalmente con bastante alcohol y son pesaditas. Tómenselas con cuidado. Ahora sí, vamos a ver las coles. Ok, la Trifused Clapton fue 4.5. No, 5. No, fue 4.5. La Trifused Clapton. Oh, ¿sí Chingado, le voy a hablar a un amigo que él sí le sabe. Wey? Y pues realmente la que menos nos gustó fue la, fue la Fuset Clapton, pero aún así, o sea. No, fue la. Fue. Yard, no, bueno, la Bone que fue 3. la ya te da chingo de vapor pero muy poco sabor. Muy poco casi nada de sabor. Pero aún así, de, en una calificación de 1 a 5, sí. pues tienen 3, va arriba de. Sí, Sí, o sea, va arriba de lo. Del, de la media pues. Sí, esta fue la que definimos que estaban sacrificando sabor. Pero ha sí sido un chingo de Ajá. Perfecto, exactamente. Igual la Yard a lo mejor es para concurso, para tricks Pudiera ser Tal vez habría que darle otra, otras pruebas No, ahorita, pero en algún momento probar más con esa Con un trick tank, por ejemplo sí, sí. podría ser Pero pues yo la siento más para, para drippers o, o swampers que, que para tanque. Que para tanque, porque por lo mismo que te da muchísimo vapor pues yo la veo más como para tricks para hacer tricks y pues en un, en un RDTA o en un RTA pues no, no, te, no te va a funcionar muy bien por las entradas de aire ok es, en, este, en esta ocasión en esta ocasión estamos usando el Mesh RDA Estamos usando algodón de Demon Killer, el Muscle Cotton Y el Malva de Raven Este líquido es de bombones con apilla de vainilla Es de producción regiomontana y pues muy sabroso Estamos usando lo mismo en todas las resistencias En las seis resistencias que utilizamos hoy Utilizamos el mismo líquido, algodón y el mismo ato Para tener una referencia de cómo funciona cada, cada resistencia por cuestiones de tiempo no pudimos utilizar las 12 resistencias pero usamos las que más nos llamó la atención y las otras 6 las vamos a rifar vamos a rifar 6 pares de coils a 3 personas cada uno se va a llevar 2 pares la dinámica es muy sencilla solo tienes que suscribirte dar like al video y comentar Quiero ganarme mis coils. Bueno, en base a la calificación que, que dimos nosotros y fuimos probando, la Fused Clapton doble núcleo obtuvo un 4 de calificación. La producción de vapor fue buena, el sabor fue bueno y el golpe de garganta fue regular. Después probamos la Trifused Clapton. Que le dimos una calificación de 4.5 La producción de vapor fue buena El sabor fue excelente Pero el golpe de garganta lo sentimos ligero Después probamos la Bone jar, Que le dimos un 3 de calificación La producción de vapor fue excelente El sabor fue ligero Y el golpe de garganta fue escaso Después probamos la Classic Twisted Fusion Con una calificación de 5 La producción de vapor Fue buena El sabor fue bueno Y el golpe de garganta también fue bueno Sentimos que es una resistencia Muy nivelada Probablemente esta resistencia sea para que la uses Todo el día Pues no es como que cambies de resistencia Varias veces al día No, pero puedes cambiar de acto Ajá entonces traes esta vez el seno en el. Agrégale eso porque con la pinche hater. Ay, sí, vamos, a cambiar. Neta. No, pues así lo iba a agregar, así como lo estamos diciendo. <ríe> Después probamos la Revenger con calificación de 4 plus. O sea, 4. Más. La producción de vapor fue excelente. El sabor fue bueno y el golpe de garganta fue bueno también. Aparte la estética de esta resistencia es muy bonita y al último probamos la No Name con calificación de 5 Plus todo fue excelente en esta resistencia está mamalona aquí el único problema que le podemos ver es que el consumo de batería y de líquido se te va a incrementar les recuerdo que tenemos la rifa del Click Tank de Bigot al llegar a los 300 suscriptores ya que nos acerquemos a ese número, les diré la mecánica. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, pícala la campanita y comparte. Es todo por esta ocasión. Cuídense de mucho. Los odio a todos. Bye. Ay, perdón, ¿está grabando? <risa> <risa>